Haciendo lo que sería la primera tertulia en el marco del plan estratégico para la extensión 2020-2025, eh, implementado por ISEF. Eh, y bueno, brevemente eh, introducir a, a la temática. La tertulia se titula Nueva Normalidad y Educación, desafíos para la extensión, pero tuvo también otro nombre, que intercambiando con los compañeros este, terminamos eh, cambiando, pero se llamó también Neoliberalismo y Educación, desafíos para la extensión. Eh, bueno, finalmente quedó esta idea de nueva normalidad. Es una, la pregunta es, no ¿esta idea de nueva normalidad qué es lo que tiene de nuevo? ¿No? Eh, o si es más una eh, recolocación de algunas cosas que... Este, que, bueno, que se configuran de manera particular en la actualidad. Eh, entonces, un poco eh, brevemente también comentarles un poco el, el sentido, el porqué, por dónde nos interesa estar, eh, por dónde estamos pensando esta, esta charla, que es, que es una charla de un conjunto de, de charlas que vendrán por delante, ¿no? eh, vinculada a, a la extensión, obviamente, ¿no? Eh, nos parece eh, importante que, la, a partir de la idea de la extensión crítica, eh, una inmanencia de, en la revisión de los postulados, las estrategias y las acciones de, de la extensión, tanto para ratificarlos como para rectificarlos. ¿no? Y particularmente eh, nos encontramos en un, en un momento histórico de cambios a nivel político, cultural y social, donde el paradigma que hegemoniza la vida fundamentalmente es el paradigma neoliberal. Entonces, bueno, nos interesa ver, a partir de estas particularidades, eh, de esta este, forma de vida, si se puede decir así, ver qué configuraciones aparecerían a nivel local y cuáles son los desafíos que... Que esto nos, nos representa. ¿no? Entonces, bueno, para ayudarnos a pensar un poco estas cuestiones, es que decidimos iniciar este ciclo de charlas con estos tres invitados que comentaba recién, que los voy a presentar en, en orden de, de, de, de su presentación. ¿tá? En primer lugar, eh, Pablo Martínez, que es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, profesor titular del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto de Educación eh, de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y es coordinador del Grupo de Estudios en Políticas y Prácticas Educativas. Agustín Cano, que es el otro invitado, eh, doctor en Pedagogía, licenciado en Psicología, docente del Programa Integral Metropolitano y de Facultad de Humanidades, también de la udelar y el placer de compartir también con Alicia Rodríguez, que le tocó la vez de comentadora de las dos presentaciones de, de Pablo y Agustín, profesora titular grado 5 de Facultad de Psicología del Instituto de Psicología Social, es magíster también en Psicología Social por la Universidad de Mar del Plata, y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. La idea entonces es... este que cada uno, Pablo y Agustín, presenten entre 10 y 15 minutos, ¿tá? después le damos paso a Alicia para que haga, para comentar las exposiciones, y después de eso abriríamos los micrófonos para intercambiar, colocar alguna pregunta, ¿tá? reflexión también, este, lo que le vamos a solicitar es que esas, esas intervenciones no sean muy extensas, que no, no se vayan mucho más de 2-3 minutos, bueno, si alguien necesita un poco más no hay problema, no se va a... Este, cercenar la palabra, pero bueno, eh, moderarse en, en, la, en la exposición. Bien, la idea incluso también es que terminar lo más puntual posible, próximo a las 8, si se nos va un poquito más bien, pero tal, la idea es que, que el horario de finalización sea en principio a las 8. Vamos, te dejo con la palabra Pablo. Bueno, muchas gracias eh, Martín. Muchas gracias por la invitación a vos, a los compañeros del y las compañeras del del ISEF. Eh, es un gran gusto bueno estar en esta, además esta instancia inaugural, digamos, de este ciclo de actividades. Y que hablar que compartir la instancia además con, con Agustín y con Alicia es, es un placer. Y bueno, y, y también con todos quienes este, asumieron el riesgo de venir a escucharnos. Eh, así que bueno, eh, gracias a todos y a todas. Y, y bueno, vamos, a, vamos al tema. ¿no? Como bien decía este, Martín, estuvimos conversando sobre el título, digamos, de esta de esta instancia, y llegamos a esta idea eh, para ponernos un poco, digamos, en onda de nueva normalidad, educación, desafíos para la extensión, que nos quedó además un una rima. Eh, ¿Y por qué nueva normalidad? Bueno, es, es ciertamente un significante que se ha, que se ha instalado ¿no? para definir un, un cierto momento histórico. Eh, yo diría que es como una metáfora que se aplica a la situación actual. ¿No? no se trataría de que estemos en una crisis social por efecto de una pandemia, y no solo de una pandemia, sino de un conjunto de medidas de política económica y política social, sino que parece que ingresamos en una situación novedosa a la que deberíamos habituarnos, acostumbrarnos, con respecto a la cual deberíamos encontrar las mejores formas de adaptarnos. ¿no? Casi que parece una cuestión ingenua, digamos, bueno, no, no, no. Este, pasteurizada, ¿no? es una nueva normalidad, debemos adaptarnos a esto. ¿sí? Eh, el uso de, de este concepto de normalidad, uno podría decir que pretende producir, digamos en términos discursivos, la naturalización de un cierto orden. ¿sí? Porque como adecuadamente decía Martín, sin que lo hubiéramos coordinado previamente, en verdad no hay nada nuevo acá son estrategias discursivas en el marco de relaciones de poder. Y cuando digo estrategias discursivas, no estoy hablando de textos, de, de oratorias, sino de producción de sentidos que circulan socialmente en el marco de una sociedad con la intención de producir efectos hegemónicos. ¿sí? Hablo de efectos materiales, tangibles, que ordenan a los sujetos y distribuyen posiciones. ¿sí? En este sentido... Eh, de estrategias discursivas, estrategias que tienen efectos materiales. ¿sí? Y claro, uno empieza a hablar de normalidad y casi que necesariamente viene a, a la discusión, aparece como diciendo, permiso, me parece que tengo algo para decir sobre esto, eh, Michel Foucault, ¿no? casi como que necesariamente aparece, un gran analista de la normalidad. Eh, Michel Foucault. Eh, yo quería tomar simplemente un par de, de aspectos de uno de sus textos, porque obviamente no, no tenemos mucho tiempo como para meternos en muchas cuestiones, pero un par de aspectos, sobre todo del texto de Seguridad, Territorio y Población, eh, del curso en el, en el Colegio de Francia que se recopiló, digamos, con, con este título, para traer a discusión algunas cuestiones sobre esta nueva normalidad. ¿Sí? Eh, bien sabemos que, que Foucault no pretendió construir una teoría del poder, ¿no? Sabemos que esto es así, sí le interesó analizar mecanismos y procedimientos a través de los cuales se asegura el poder, ¿sí? Teniendo claro, como, como decía él mismo, que el poder no se funda a sí mismo, no se da a partir de sí mismo, sino que se da en el marco de relaciones, sociales, de producción, sexuales, familiares, en ellas, existen unos mecanismos de poder. ¿sí? Y, digamos, a Foucault particularmente le interesó mostrar, intentar mostrar, cuáles son los efectos de poder que se producen en una sociedad específica por obra de luchas, enfrentamientos, combates, todos los procedimientos, digamos, en los cuales se ponen en juego las, las tácticas de poder y las relaciones de poder. Y como bien sabemos, Foucault distinguió tres grandes mecanismos, que, que esto es lo que a mí me interesa particularmente, para pensar el tema de las relaciones de poder. ¿no? Como ustedes ya lo saben, esto, el mecanismo legal o jurídico, ¿no? que es el mecanismo de sancionar una ley y colocar un castigo para quien lo infrinja, ¿no? la perspectiva de la soberanía, ¿no? donde ahí el tema capital, digamos, es el tema del territorio, y sobre un territorio una multiplicidad de individuos que vienen como adosados a este territorio, y son este, potencia del, del rey, del monarca. Los mecanismos disciplinarios, ¿no? ya digamos con la perspectiva de la ley está encuadrada en mecanismos de vigilancia y de corrección, ¿no? se enfocó toda una serie de técnicas adyacentes, policiales, médicas, psicológicas, ¿no? que corresponden a la vigilancia, al diagnóstico, a la transformación eventual de los individuos. ¿sí? Los mecanismos disciplinarios conforman un espacio, y ahí el problema central para las disciplinas es la distribución jerárquica y funcional de elementos. ¿no? Y se, se opera básicamente sobre el cuerpo, ¿no? este, como bien lo planteaba el autor, pero buscando también un efecto de multiplicidad. ¿no? Esa intervención sobre el cuerpo busca un efecto de multiplicidad. Y si se quiere, más contemporáneamente, los eh, llamados dispositivos de seguridad. ¿no? Y, y esto está claro en el pensamiento del autor, si bien hay como una referencia histórica en este desarrollo, no se pretende que una fase elimina a la otra, sino que se van superponiendo. ¿no? Y los dispositivos de seguridad, como, como bien sabemos, tienen que ver con esto de bueno, insertar un problema dentro de una serie de acontecimientos probables, eh, incorporar los cálculos de costos en las reacciones del poder frente a ciertas situaciones, diluir esta tensión binaria entre lo permitido y lo vetado, y más bien moverse en términos de límites difusos de lo aceptable, ¿sí? acondicionar un medio para que sea posible este, generar efectos en un marco polivalente, transformable. ¿sí? Y estos dispositivos de seguridad se ejercen sobre una población, que es acá donde la idea de multiplicidad, que ya está presente en las perspectivas anteriores, llega a su máxima expresión. El sujeto sobre el cual se pretende intervenir es la población. ¿sí? En este sentido, más acabado, digamos, de, de multiplicidad. ¿Sí? En este sentido, que, que me interesaba poner esto como, como, como telón de fondo, básicamente podemos recuperar, digamos, dos grandes concepciones de la normalidad este, pensando en la perspectiva Foucaultiana. ¿no? Una más vinculada a las disciplinas y otra más vinculada a los dispositivos de seguridad. ¿no? La idea de normalidad vinculada a las disciplinas podría ser llamada, recuperando algún planteo del autor, la normalización disciplinaria, ¿sí? Donde lo central en la normalización disciplinaria, lo primero y fundamental, es la relación entre lo normal y lo anormal. No es esto, sino básicamente la norma. ¿no? Lo que está en el centro de la perspectiva de la normalización disciplinaria es la norma, ¿sí? Entonces, a partir de la norma, uno puede calificar capacitados, incapacitados, aptos eh, y no aptos, etc. ¿no? Hay un modelo óptimo que es el de la norma. Y ser normal es poder adecuarse a esa norma. Por eso Foucault dice que más que una normalización, es una normación lo que proponen las disciplinas. Ajustarse a una norma. ¿sí? Y el juego en los dispositivos de seguridad es el juego de las normalidades diferenciales. ¿no? En el que de algún modo se establece al estilo de la campana de Gauss una cierta curva de normalidad, donde de algún modo lo que se trata es de reducir las normalidades más desfavorables, más desviadas con respecto a esa curva. ¿sí? Y ahí la norma pasa a ser un juego entre normalidades diferenciales. Entonces acá sí, ya no estamos ante una normación, sino ahora sí, ante una normalización. ¿Por qué recupero esto? Porque quiero plantear una hipótesis con respecto a la nueva normalidad. ¿sí? Eh, yo diría, acaba la hipótesis, y después vamos a ver algunas cuestiones que se desprenden a partir de esa hipótesis, que en términos generales lo que podríamos llamar o lo que Jafer y Garcés llamaron la era progresista, 2005-2019, ¿sí? llevó o tensionó a los mayores niveles posibles, por lo menos desde nuestra realidad, ¿sí? la asunción de las relaciones de poder desde el punto de vista de las normalidades diferenciales. ¿sí? Eh, digamos que de algún modo expandió la idea de normalidad a un conjunto más amplio y no exclusivamente centrado en una norma. ¿Sí? lo cual por supuesto no implica en absoluto que la inexistencia de componentes disciplinarios. No quiero decir esto, quiero decir, la era progresista expandió la idea de normalidad en, en los términos más amplios posibles, como normalidades diferenciales. Un buen ejemplo de la tensión entre esta idea de expandir una normalidad diferencial y la subsistencia de enfoques disciplinarios es el veto de Tabaré Vázquez a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en su primer gobierno. ¿no? El reconocimiento del, del aborto como una realidad que debe ser legislada y reconocida, y de, de este modo expandir en la legislación la capacidad de poder realizar estos procesos, es vetada, y uno diría, ahí aparece la intervención disciplinadora. No, la norma no habilita esto, esa ley debe ser vetada. De todos modos, la asunción de normalidades diferenciales, Tuvo, yo diría, un fuerte, tuvo muchísimo que ver en esta era progresista, por un lado con la agenda social, finalmente la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley trans, la ampliación de la participación social en diversos ámbitos del Estado, algunos componentes, algunos componentes de la política de seguridad, por supuesto no todos, pero algunos sí, que tienen más que ver con la convivencia barrial, y con entender la convivencia como parte de una política de seguridad, etc. ¿sí? Y, y acá es donde me interesa este, colocarme para pensar esto de la nueva normalidad. ¿sí? Este relajamiento de controles, digamos, de alguna manera, es el que, es el que ha, ha estado permanentemente bajo objeción desde diversos sectores conservadores. La derecha más reaccionaria, sectores evangélicos, algunos sectores de la Iglesia Católica, movimientos como los de Con mis hijos no, tome, no te metas, y otra cantidad. ¿sí? Cinco minutos, Pablo. Dale. Dale. Y la coalición que ganó estas elecciones alberga dentro de sí a estos sectores. Entonces, lo que a mí me interesa marcar es que la nueva normalidad que se instala es una normalidad que se acerca fuertemente a la idea de normalización disciplinaria, recupera algunos de estos elementos, elementos de la mano de estos sectores conservadores, a la vez que estos se articulan también con sectores que vienen de una tradición y de una perspectiva este, neoliberal. ¿sí? La nueva normalidad expresa esta articulación, esta articulación que políticamente se plasmó en la coalición que ganó, digamos, las elecciones. ¿Sí? Eh, entonces, esta articulación, que es una articulación compleja, que yo creo que hay que tratar de mirar con, con cierto detalle, uno diría, bueno, en términos de educación, ¿no? ¿qué es lo que permite, o qué es lo que hace posible esta articulación conservadora eh, neoliberal? y ¿no? Uno diría, por motivos no necesariamente convergentes, ¿sí? Por supuesto que los une la idea de necesidad de culminar con esta era progresista que de algún modo ha hecho perder los puntos de referencia en cuanto a las normas válidas, pero sobre todo los une la necesidad de avanzar sobre la educación pública y a su vez promover procesos de privatización en la educación. Para esto se valen de un significante, instalado hace mucho tiempo, que es el de crisis de la educación, la educación uruguaya está en crisis, y se valen de la propuesta de la educación como formación de competencias para la vida y básicamente como certificaciones para el mercado de trabajo. ¿Sí? Esta articulación, digamos, de neoliberales y, y conservadores o neoconservadores, eh, converge en términos educativos, ¿sí? en, digamos, en esta propuesta. Y yo decía, un avance sobre la educación pública, ¿por qué la educación pública es un problema? Bueno, para la perspectiva conservadora o neoconservadora, es un problema, porque desde la educación pública el Estado avanza en la formación de las nuevas generaciones y va afectando el derecho natural y sagrado de los padres de familia a definir los valores de sus hijos. Por eso la educación pública es un problema. Por eso para los conservadores hay que controlar el currículum y hay que controlar a los docentes. Y por eso tenemos hoy por hoy funcionando todo un sistema de denuncia sobre docentes cuando se entiende que ellos están afectando la laicidad y esto está instalado a nivel de los propios consejos de, de gobierno de, de la NEP, ¿no? La desconfianza y la idea de que el docente es un alguien que hace proselitismo en la educación. Y para el componente neoliberal, porque hay que ir sobre la educación pública? Y hay que ir sobre la educación pública porque desde la perspectiva neoliberal la mejor forma de organizar cualquier ámbito educativo es necesariamente llevarlo a que se exprese en términos los más similares posibles a un mercado. ¿sí? Y la lógica de organización de la educación pública no es la lógica de la organización de un mercado. Por eso hay que avanzar también sobre la educación pública. Y entonces, para terminar, en dos o tres minutos, yo diría, algo que define esta nueva este, normalidad es una formidable avanzada en contra de la educación pública, a nivel básico, a nivel universitario, ¿sí? y una quizás ahora a simple vista no tan formidable, pero una muy fuerte avanzada en términos de privatización educativa. La avanzada sobre la educación pública, por ejemplo, en términos de la Ley de Urgente Consideración, bueno, tiene que ver con la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública, la eliminación de la participación de los actores sociales en el, en el propio sistema, eh, la avanzada de representantes de sectores privados en la conducción del sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el componente de privatización, que es el que me interesa particularmente destacar, ¿sí? y que me parece que hay que mirar con mucho detalle, se estructura en función de dos grandes procesos que en la literatura sobre el tema se denomina la privatización exógena al sistema y la privatización endógena al sistema educativo. ¿Sí? La privatización exógena es definida como la incorporación del sector privado a los establecimientos públicos de enseñanza. Digamos que la, la entrada de actores privados a gobernar el propio sistema educativo público ya es una señal de privatización endógena. Pero no se olvidemos que de la Ley 18.437, uno de los cambios que plantea la LUC, es la eliminación, en el artículo 14, de la prohibición de suscribir acuerdos que alienten la mercantilización de la educación. ¿Sí? Y luego la privatización endógena, que es, que es el punto con el que quiero cerrar. ¿Qué quiere decir privatización endógena? Quiere decir incorporar dentro del propio sistema educativo público formas de concepción, de administración, de gestión y de evaluación propias de la empresa privada. Esto tiene que ver con la nueva gestión pública, la gestión de resultados, la responsabilización de los docentes en términos de gestión de resultados, etc. Y simplemente sobre esto me interesa señalar un aspecto que son los cambios que están planteados al Estatuto del Personal Docente, donde una de las cuestiones que se establece es atar las remuneraciones de los docentes al logro de metas de política educativa. ¿Sí? es el pago por rendimiento, ¿no? o el pago por resultados, elemento propio, consistente y de manual de todas las reformas neoliberales sobre la educación. Entonces, cierro. ¿sí? Nueva normalidad y educación implica la instalación de una perspectiva compleja, con distintas vertientes sobre la, edu la educación, pero que básicamente ve la educación pública como amenaza ve a los docentes como amenaza, y tiende a construir una articulación del sistema educativo en términos generales, donde tanto la educación formal como la educación no formal ¿sí? son atravesadas por dos grandes principios. Un principio de control ideológico en términos de que no se afecte el derecho de los padres de familia, a este, desarrollar con sus hijos los valores que consideran fundamentales, donde los sectores de la derecha religiosa más este, recalcitrante están muy fuertes. Y un segundo elemento, que es la tendencia a organizar estos sistemas educativos en términos de mercado. Donde entonces la existencia de ámbitos este, regidos por una lógica educativa pública es necesariamente un problema y como en la educación uruguaya es una educación donde la educación privada, en términos tradicionales, tiene un rol muy secundario, lo que aparece con mucha fuerza es la introducción de mecanismos de corte gerencial y de nueva gerencia pública dentro del propio este, sistema educativo público. Con lo cual, lo que estamos es frente a un escenario de desmontaje del sistema educativo público y de conformación de la educación como un mercado. Algo que se ve muy claramente en las propuestas de transformaciones al estatuto de personal docente y a la formación en educación, pero en lo cual también está en la mira en la enseñanza universitaria. En términos, por ahí, mucho más este, velados o no tan claramente explicitados, pero donde también allí la apuesta es a la instalación de esta nueva normalidad. Bueno, dejo por acá que estamos en tiempo y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Eh, Agu, ¿estás como para...? ¿Para arrancar? Sí, verá que estaba aplaudiendo a Pablo acá. En el, emoticón, el emoticón de aplaudir. Bien, bien. Gracias. Este, me había olvidado de, de avisar que iba a ir avisando el, es, el tiempo. Este, me estoy poniendo acá el cronómetro, Agustín. Te estoy cronometrando. Bueno, no le, no le aprietes el botón todavía que no empecé. ¿eh? <risa> ya, ya va, ya va un minuto. Bueno, arranco nomás. Dale, tranqui, vamos arriba. Bueno, buenas, buenas tardes, buenas tardecitas. Eh, un placer también para mí eh, estar junto con Pablo y Alicia y con ustedes. Eh, y Bueno, les agradezco mucho la, la invitación a esta tertulia. El nombre, el nombre ¿no? de, de tertulia resalta aún más la, ese, ese dejo ¿no? de, de sabor amargo que da, el, el, el tener que encontrarnos virtualmente, ¿no?, y no poder disfrutar de una tertulia eh, con todas las letras, ¿no?, Esa, de, de, con tertulios en cercanía. Pero, como sea, estos encuentros para, para, para pensar y para poner eh, un poco de... para, para reflexionar co de, colectivamente en tiempos donde más bien estamos empujados a una pragmática, ¿no?, a una, una lógica más pragmática de, más incesante sobre todo en la extensión, es, es muy importante. Eh, a mí Martín me encargó que hablara, que hablara sobre todo de la, de la extensión universitaria en relación a, a la nueva normalidad, primero en relación al neoliberalismo, el neoliberalismo y extensión, y ahí hay, ahí hay un montón de cosas interesantes para conversar, ¿no? solemos pensar que el neoliberalismo y extensión son incompatibles, porque extensión está cargada de, de los sentidos y significaciones del de la universidad latinoamericana y el neoliberalismo de, de una lógica más de, de las ventajas comparativas y, y de las lógicas empresariales, etc. Sin embargo, y tuvo una propuesta, podríamos decir, extensionista, ¿no? De, de matriz neoliberal. Pero bueno, eso va a quedar para otra charla, porque ahí cuando me puse a pensar en en, en relación a la nueva normalidad, me pareció, me pareció mejor ir por otro por otro lado. Y bueno, por ahí voy, por ahí voy a ir y ya podés, Martín, apretarle play al cronómetro. Eh, nueva normalidad, eh, ¿no? tanto en la formulación de la Organización Mundial de la Salud refiere a, a un intento de bueno, Pablo lo situaba muy claramente, ¿no? Con las referencias de Foucault, de, de adaptación pasiva, ¿no? A, a, a asimilar un conjunto de, de comportamientos, de hábitos, eh, de conductas eh, justificadas por la pandemia, ¿no? Eh, en nuestro país, ahora, nueva normalidad, además, se ha utilizado para traficar un conjunto de cosas que también Pablo sintetizaba, en relación a, la, a eh, las más condensadas en la Ley de Urgente de Consideración, donde nueva normalidad además implica aceptar eh, un conjunto de recortes a, a, a, a nuestras libertades y derechos. ¿no? Eh, a mí me gusta pensar sobre todo lo que está pasando con Ignacio Leukovic, que es, era, ¿no? Pues Ignacio, eh, Alicia lo, lo recordará mucho, nos visitaba mucho en la Facultad de Psicología, y, y, y era un pensador de la crisis, ¿no? ¿Verdad, Alicia? Era de y desde la crisis, de la crisis del 2001, Argentina. Eh, un pensador muy potente, Ignacio. Eh, bueno, y él diferenciaba estas tres nociones de, de trauma, acontecimiento y catástrofe, ¿no? O sea, cuando, cuando pasa algo, él estaba hablando de, de la crisis del 2001, pero bien podríamos... Eh, recrear esa, esas categorías para pensar lo que está sucediendo hoy con esta crisis múltiple, ¿no? que trasciende a la, a la crisis sanitaria de la pandemia. Bueno, Dussel la ha definido como una crisis civilizatoria, como una, crisis, como una de las mayores crisis de la modernidad, eh, sin duda que es una crisis económica eh, muy profunda, muy grave. Eh, bueno, una, una crisis de esa magnitud, se decía Ignacio, eh, salud COVID, eh, puede ser de eh, eh, es un acontecimiento ¿no? porque un decía un trauma es cuando él ponía el ejemplo de una inundación cuando viene el río el río eh, eh, genera una cantidad de daños ¿no? de trastornos pero luego las aguas se retiran se retraen y él dice ignacio el, el, el orden preestablecido es suficiente para restablecer la normalidad ¿no? para operar en una reorganización de la vida. Eh, un acontecimiento es cuando ese orden previo es insuficiente, ha sido rebasado y no, no da gasto para, eh, como referentes de organizadores de la realidad, porque la crisis, dice Ignacio, no es cuantitativa sino cualitativa, es estructural. Eh, y dice que una catástrofe, es cuando es el momento en el que no logramos que esa, que esa crisis eh, estructural, cualitativa, dé lugar a un acontecimiento de nuevos organizadores, sino que eh, se genera esa, esa imposibilidad, esa impotencia de los viejos organizadores en relación a algo que no, que no pueden ordenar. ¿no? Creo que esas son, son referencias más interesantes para pensar eh, lo que sucede sin lugar de, trascendiendo lugar de adaptación pasiva eh, y situando las referencias de, de otro modo. ¿no? Aún así yo recordaba ahora preparando estos apuntes que también eh, hay otra utilización de, de, una, de una conceptualización sobre la, norm, la nueva normalidad, eh, diferente, muy diferente a la, a la de la OMS y sus usos políticos, que es la que hace Adriana Pudiron, ¿no? cuando define las alternativas pedagógicas. En ¿no? un texto del 94 viene definiendo las alternativas pedagógicas y sus diferentes tipos y grados de alternatividad, etcétera. Y en un momento lo hace con una forma muy simple y dice que una alternativa pedagógica es aquella que genera otra normalidad educativa, dice, una nueva normalidad educativa. Eh, por supuesto que esta nueva normalidad tiene que ver, en el caso de las alternativas pedagógicas, con otra articulación de contenidos, eh, métodos, formas pedagógicas y sujetos pedagógicos y relaciones educativas en el interior de, un, de una teoría de la hegemonía, ¿no? que, que, que Puyroff toma primero de Gramsci y después de las lecturas que de Gramsci hacen, la Chloe Mouffe, etc. ¿no? O sea que, que hay, una, hay una lectura al interior de la disputa hegemónica y contrahegemónica eh, y, y, y entonces es totalmente diferente la conceptualización, ¿no? Pero me gustaba traer la, traerla a la conversación porque me parece que un ejercicio interesante para conversar es preguntarnos, en esta perspectiva, de rearticulación diferente de contenido, formas, sujetos y relaciones educativas, qué nueva normalidad podemos pensar para la extinción universitaria, ¿no? eh, Eso lleva, primero que nada, a a preguntarnos por la vieja normalidad, de la, o la actual normalidad de, la, de nuestra extensión universitaria, ¿no? Y sobre eso también, podríamos hablar mucho, largo y tendido, y no tenemos tiempo, Martín está muy riguroso, eh, pero podemos decir tres cosas nada más, ¿no? De forma, a modo titular, ¿no? Nuestra normalidad de la extensión, nuestra, eh, no sabemos si vieja, o en todo caso presente normalidad de la extensión, eh, tiene que eh, es, es, eh, digamos, tiene algunas características. Una es el desarrollo fragmentario de las funciones, ¿no? La extensión, en general, se ha desarrollado de forma fragmentada a la investigación y a, y a la enseñanza. En esa fragmentación, además, la extensión ha tenido un desarrollo marginal, y esa es una segunda característica, marginal materialmente, pero también simbólicamente, ¿no? En cuanto a prestigio académico, etcétera y en cuanto a identidad de un propio lugar de, mar, de marginal, que a veces quienes trabajamos en la extensión asumimos. Eh, y otra característica es que ambas cosas en el tiempo reciente, en los últimos 15 años, en fin, la universidad ha intentado, de algún modo, o la estrategia de la extensión de la Universidad de la República ha intentado abordar con el movimiento de la integralidad, ¿no? Si, si hay un movimiento que tiende a la integralidad es porque hay algo que no está integrado, las disciplinas, las funciones. Eh, y al integrarse también se busca trascender ese, ese lugar de marginalidad. ¿no? Eh, esas tres cosas diremos por ahora de, de la vieja normalidad de la extensión, pero por supuesto que podríamos decir mucho más, ¿no? O podríamos intentar pensar más, más elementos de las características de la extensión. ¿Qué nos ha mostrado la pandemia? ¿Qué nos ha mostrado la respuesta de la universidad a partir del. 13 de marzo, cuando, bueno, la universidad fue la primera institución en, en, en instrumentar medidas de distanciamiento social y, y orientar a la población en, en, en torno a la importancia de esas medidas. Eh, bueno, una primera cosa que creo que es interesante apuntar, anotar, observar, es que hubo una suerte de, de vuelco extensionista de toda la institución, de movimiento de institución, eh, en su conjunto, hacia la atención de la crisis, de la, de la pandemia y de la crisis social y económica. Esto es interesante eh, observarlo, porque a pesar del desarrollo fragmentario, la universidad pudo hacerlo, y esa posibilidad creo que es uno de los rasgos que, que tenemos que tratar de, de, de retomar y redimensionar y consolidar de cara a una nueva normalidad extensionista que sea mejor que la vieja, ¿no? eh, Y allí donde, donde las funciones estaban más integradas y la universidad más conectada con el medio, esa respuesta fue mejor. Eh, en ese hueco además eh, se evidenció que lo que llamamos extensión universitaria está conformado por una gran heterogeneidad de actividades, de, de concepciones, de actividades, de, de respuestas, de acciones. Eh, y que, que es eh, muy importante y, muy y más interesante que podamos captar esa heterogeneidad pensándola, concibiéndola, dentro de una mirada de conjunto, que nos saque del lugar donde a veces caemos, y acá estoy hablando de debates muy de la interna de la extensión, ¿no? pero yo creo que vienen al cuento, que caemos en la extensión, de, de la pregunta que juzga, ¿no? Que es extensión que no, que cumple con, con determinadas características para que podamos llamarla propiamente extensión y a cual le damos un rango eh, que, aún, que aún no llega a, a la definición, etcétera, ¿no? Acá también quiero abrir un paréntesis, ¿no? Porque esa pregunta, este, este movimiento de definir la extensión ha sido siempre muy importante para, para poder defender determinados tipos de, de concepciones de la extensión como diálogo de saberes, de la vinculación con los movimientos sociales, de la priorización de los sectores subalternos en la sociedad, en las prácticas de extensión. Pero me estoy refiriendo no a eso, sino a... a no una pregunta que orienta, sino a una pregunta que, que, que juzga, ¿no? Y, sin embargo, uno puede ver que en la respuesta de la crisis hubo una, una diversidad de, de, de acciones que forman parte de, de, de, la, de las tradiciones extensionistas, ahora voy a hablar un poquito de eso, que podemos identificar eh, como constitutivas de, de, de algo que podríamos llamar la extensión universitaria de matriz eh, reformista, en el sentido de la reforma de Córdoba. Eh, un cinco? ¿Cinco minutos está? Está. Más o menos. Que, cobr, o sea. que, cobraron, que cobraron figura, digamos, en la pandemia, ¿no? Eh, muy rápidamente, la divulgación científica, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que la actividad divulgativa en sí misma eh, tiene grandes problemas, que, la, que al menos de que Freire publicó Extensión o Comunicación en, en 1972, criticando la, la transferencia tecnológica del medio rural en Brasil, conocemos, ¿no? La invasión cultural, el equívoco agnoseológico, que llamada llamaba Freire, de pretender que sustituir unas creencias que el técnico el universitario eh, supone ingenuas o, o acríticas por unas que supone científicas y críticas o verdaderas, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de eso. Por supuesto que, pero aún así, la divulgación científica, en un momento donde, donde, había, mucha, donde había mucha necesidad de información de buena calidad en diferentes formatos, en diferentes contenidos de divulga, propiamente de divulgación, nosotros en el PIM lo veíamos con, como pedido, como demanda de los docentes, de otros multiplicadores barriales, y fueron muy importantes contenidos que elaboró la Facultad de Ciencias, había Patricia que andaba por ahí eh, hace un ratito, eh, la Facultad de Psicología, porque esto no se, no se trata solamente del virus y sus formas de contagio, de prevención del contagio, sino también de, de, del conjunto de problemáticas que, que la crisis social, sanitaria, socioeconómica en el plano de la subjetividad, etcétera, ha traído, ¿no? Entonces la actividad de divulgación, junto con la divulgación la, la, um, científica, la, lo que solemos llamar la difusión cultural, ¿no? Y acá otro paréntesis, porque diferenciar la divulgación científica de la cultural, como si la ciencia no fuera un fenómeno cultural, es altamente problemático, pero en general las universidades están, están separadas, y acá... La separo simplemente para nombrar específicamente el papel de las humanidades, de las ciencias sociales, en ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, Diego Stulberg, que es un pensador argentino, también un pensador de la crisis, filósofo, eh, y hablando de la crisis del 2001, habla de que las crisis tienen una productividad, ¿no? dice él, él está en contra de la idea de la crisis como puro vacío, sino que habla de ahí una productividad cognitiva de la crisis, así ¿no? le llama productividad con valor cognitivo de la crisis. Ese valor cognitivo eh, no es obvio, necesita del trabajo activo de las humanidades, de las ciencias sociales, de la interdisciplina, del encuentro de las, todas las áreas de conocimiento y con la extensión, con los interlocutores sociales, con los movimientos sociales, desde eh, los diálogos de saberes, para tratar de dotar de sentido, de crítica, en el sentido profundo, eh, a, la, a, a, a la comprensión pública de lo que está pasando. ¿no? Y junto con eso... La importancia de los medios de comunicación universitarios fue muy importante, por ejemplo, toda la respuesta que dio la radio de la universidad, la Uniradio, que sacó también una serie de programas bien interesantes y muy bien importantes. Voy más rápido, ni que hablar que la asistencia cobró gran notoriedad, y de nuevo, la asistencia siempre fue, siempre fue un, un, un tipo de actividad muy problemático, la extensión, ¿no? que siempre criticamos el asistencialismo, que no es lo mismo que la asistencia, pero siempre está... Esa, ese germen, ¿no? esa, esa posibilidad, esa tendencia, pero eh, la, la asistencia fue sin duda un tipo de actividad, ha sido, está siendo, es siempre un tipo de actividad muy importante. La relación de el, el, el, la investigación y su, y su vínculo con la sociedad, que fue de las cosas más no, que han sido más notorias, que están siendo más notorias, ¿no? Por, por el propio grupo científico asesor que puso la ciencia en un lugar de visibilidad social muy importante, pero también por los aportes universitarios de los kits diagnósticos, la adaptación de kit diagnóstico para, la, para que el sistema de salud pública pueda contar con, con esos kits a, a precios razonables, una adaptación nacional de, ¿no? de, de esos kits diagnósticos del COVID-19, los laboratorios de diagnóstico en Salto, ahora en Tacuarembón estos días, eh, pero también, de nuevo, todas las áreas de conocimiento, ¿no? no solamente eh, lo que tiene que ver con, con el virus. y eh, Indica hablar que el sostén de la enseñanza, ¿no? De, de este, eh, no de, del sostén de la enseñanza como sostén del vínculo con los estudiantes, ¿no? Una universidad que no sostiene el vínculo con sus estudiantes eh, no, no está existiendo, está suspendida, ¿no? Entonces, en ese sentido, más allá, habrá que evaluar lo que ha pasado con los cursos, eh, sabemos que cuantitativamente se mantuvieron la inmensa mayoría, ¿no? Eh, hay que ver qué pasa, todavía no podemos saberlo con las evaluaciones, hay que hacer distintas investigaciones de distintas eh, aproximaciones metodológicas, etcétera, para, para que podamos tener una idea más clara de lo que ha pasado con la enseñanza propiamente en este semestre. Aún unos eh, dos eh, minutos para ir redondeando. Eh, eh, Suficientes para, eh, para para poco. Pero um, bueno, con un poco más de tiempo eh, iba a hablarles de la. siempre fracaso con lo de cumplir con el tiempo. Eh, de, de, de tres grandes vertientes, les decía hoy, que podemos identificar de, de, la, de, la, de la reforma universitaria en su matriz propiamente, de la extensión universitaria en su propiamente reformista, la reforma de Córdoba, ¿no? El vínculo con los movimientos sociales o con los sectores subalternos de, de la sociedad, los procesos de educación popular y diálogo de saberes, ¿no? Lo que llamamos extensión crítica, vinculación popular, siempre están los apellidos, los nombres, la extensión. Lo que los reformistas llamaban, ¿no? Los estudiantes reformistas llamaban lo, la investigación de los grandes problemas nacionales, ¿no? Que, que liga fuertemente la, a la investigación... Eh, con la extensión a través de una, de una agenda de investigación para el desarrollo soberano, pero también para, para la investigación y el vínculo con, con los olvidados del desarrollo, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Igual bueno, la dimensión cultural, pedagógica de la extensión, que también es muy importante y, y sobre la cual a veces pensamos, pensamos menos. Lo ¿no? que decía que, con el ejemplo de lo que la pandemia nos mostró, es que una, una tarea, creo, intelectual, de imaginación política y también luego estratégica eh, de acciones, tiene que ver con intentar uno, una nueva rearticulación de las diferentes, de las diferentes tradiciones extensionistas, eh, recuperando quizá algunas que, que, que por ahí están en la historia de, la, de nuestra universidad, y quedaron más invisibilizados o sedimentados. ¿no? para que la nueva normalidad nazca del acontecimiento y no de la catástrofe, precisamente creo que, que tenemos que incluir a la, a la discusión de la extensión en una discusión mayor, eh, desde una redefinición general de, de cómo entendemos ¿no? precisamente el, la función social, el compromiso social de la universidad, de la cultura, de la ciencia, eh, en un mundo y, y ante de una ofensiva que es la que mencionaba, la que mencionaba Pablo, ¿no? es decir, desde un pensamiento de defensa de lo público y de desmercantilización. ¿no? Esto daría para más, pero bueno, para no abusar demasiado el tiempo, disculpen por la extensión, la dejo por acá. Muchas gracias, Abu. Eh, no vamos a disculparnos por la extensión, justamente, no hoy. Eh, bienvenida sea. Este, Alicia, entonces, te toca a ti. ¿Estás como para poder arrancar? Aplausos, bien Gonza, ahí colocando el aplauso, muchas gracias. Alicia también. Yo relato no, está, porque veo... A todos, Agustín. Este... Bueno, a ver, eh... vaya tarea, ¿no? La de, la de comentar, este, me parece que... que que, bueno, agradezco también, agradezco es una forma de decir, ¿no? En este momento uno, no, uno en realidad no tiene mucha gana de agradecer, pero... No, no, de verdad, digo, agradezco a, a los compañeros de ISEF este, la invitación y también el gusto este, eh, de compartir este, esta actividad con Pablo y con Agustín y con, y con todos y con todas las demás. Este, a ver, yo me parece que, que está bueno esto en tal caso de los comentarios como para... Para, para disparar lo que viene ahora después, que es como, como el espacio de, de, de un intercambio más ampliado, ¿no? Parece como, como, lo pienso en términos de conversación, digamos, ¿no? Este... Yo me quedo pensando como en algunas cosas. Primero, capaz que en varios, en varios momentos, Pablo, voy a tratar a ver si logro ordenarme, no sé si lo lograré en varios momentos Pablo hacía alusión como algunos significantes, ¿no? Y pensaba el tema este de la nueva normalidad como un significante, o sea, como de alguna manera algo que, coloca, eh, en el, que se coloca en el discurso, y que en tanto al momento en el que se coloca en los discursos nos está produciendo, digamos, ¿no? Nos está, nos está creando eh, socialmente, nos está constituyendo como sujetos. Entonces, a mí esto me, me hace pensar, luego volviste, Pablo, con el tema de los significantes, me hace pensar como en el tema de que, este, eh, eh, me parece que fuertemente este, estamos en un momento en donde las disputas discursivas, digamos, pa pasan a ser centrales, ¿no? ¿De qué hablamos, no? Cuando, hablamos, cuando se habla de este, distanciamiento social, cuando se habla de guerra contra el virus, de combate, de, o sea, parece que hay, hay toda una cuestión que se juega en el plano del discurso. parece que eso es, es como algo para, por lo menos, para, para pensar. Después, eh, eh, también Pablo empezaba diciendo esta cuestión como de, bueno, este significante de la nueva normalidad pareciera que nos coloca como en una cuestión de que se trata de adaptarnos, ¿no? A, esto, a estos cambios que de alguna manera la pandemia... Este, nos, en, la, en la que las pandemias no, nos, nos coloca Luego Agustín este, planteaba a propósito de, esta, de, estas, de estas formas de entender de COVID ¿no?, el trauma, el acontecimiento y la catástrofe, también como, eh, bueno, eh, distintas posibilidades de reacción o de respuesta ante una situación de cambio tan profundo como este, que me animaría a decir que tiene de las tres cosas me parece, ¿no? De trauma, de acontecimiento y de catástrofe, quizás, ¿no? Eh, pero quería tomar este tema como de, de, de, de, la, de la cuestión de la adaptación, de la invitación a la adaptación, a la que nos trae la nueva normalidad, una ilusión de adaptación, digamos, a, una nueva, a un nuevo escenario, un nuevo contexto, eh, con, esta, con, con la cuestión, digamos, de... Eh, me parece que es como, como, como bien importante esto porque yo creo que justamente es lo que no tiene que acontecer, digamos, ¿no? El tema de la adecuación que nos coloque en nuevos lugares o en nuevos escenarios de supuesta normalidad, digamos, ¿no? En escenario, obviamente, estamos todavía y seguiremos estando por mucho tiempo en la cresta de la ola, digamos, ¿no? Es muy difícil pensar en esta situación. Esto se mueve todo el tiempo, digamos, ¿no? Es muy difícil como, como encontrar hoy respuestas, certezas, este, eh, es casi imposible, ¿no? El tema de la incertidumbre, este, en tal caso, es lo. Es lo, es, lo que nos, es lo que nos habita en este momento, ¿no? Pero, eh, pero me parece como bien importante esa noción, porque creo que precisamente, y ahí tomo a, a un autor que maneja, Agustín, que no lo conocía, Stulwark, este, que, que plantea, él dice algo así, tengo acá una cita de él, dice, la pregunta por la capacidad de inventar una vida no neoliberal se juega entonces en el potencial que emana de todo aquello que se resiste a la tal adecuación, es decir, del malestar. Entonces, de alguna forma, ¿cómo, cómo el malestar, la incomodidad, la inconformidad, la inadecuación, la normalidad, quizás se podría decir de algunas perspectivas, produce? Eh, él, él habla este autor habla de la, polit, de la del malestar poli, de la poli, del malestar político, la politización del malestar. ¿Cómo hacemos para que este para que justamente la inadecuación, la sensación digamos de de, de, de malestar este, y de inadecuación en la que esta pandemia nos ha metido produzca algo que implique digamos como algún tipo de cambio? Ahora, volviendo, disculpen el desorden. Lo que yo me preguntaba cuando escuchaba a Pablo, también, con, con este desarrollo que hace entre las ideas de Foucault, luego coloca el tema de la ampliación de, la, de las normalidades este, con, el, con, el, con la era progresista, parece eh, es interesante eso también, este... Y bueno, y nos termina colocando en, la, en, en, el, en el panorama, podríamos decir, bastante oscuro, este, en el que nos encontramos hoy, además con un cambio de gobierno, además de la pandemia y con lo que este cambio de gobierno nos trae, ¿no? Y acá una de las cosas que pensaba, y por eso eh, insisto en este tema de la incomodidad, este, una de las cosas que pensaba también es, bueno, ¿qué... ¿qué anclaje en, los, en la subjetividad tienen estos procesos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos, los procesos subjetivos eh, juegan? Eh, porque uno podría decir, yo recuerdo este, una discusión con una, una, algunas compañeras que hablaban como de los retrocesos que de alguna manera esta situación de pandemia eh, supone por ejemplo, en el tema de el, el, las relaciones de género y las relaciones con la cuestión del cuidado. Para las mujeres, básicamente, las vuelve a recluir, en el, en el, nos vuelve a recluir en los espacios domésticos, e intensifica ese rol tradicional de cuidado que, de alguna manera, las luchas feministas vienen como, como poniendo sobre el tapete, digamos, y discutiendo. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué pasó con la ampliación de estas normalidades, que decía Pablo, en términos de procesos subjetivos. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto cambió nuestra forma de ver lo normal y lo no normal, la diversidad, la diferencia? La, ¿no? ¿Logramos esa ampliación de estas normalidades? Más allá de que el fondo, yo coincido, es el fondo neoliberal, por lo tanto, eh, eh, eh, seguramente tiene sus límites. Pero a lo que voy también es cómo este disciplinamiento del que, del que habla Pablo, me parece que tiene un fuerte anclaje en la subjetividad. Eh, eh, me parece que hay, este, por acá, a ver si, si logro encontrar por acá otra, ahí está. Hay otro autor que se llama Valderato que dice, hablando de los efectos del miedo, y él habla del miedo, se trata de un miedo virósico, ¿no? Que no necesita de estrategias geopolíticas, ya que se trata de una biopolítica autoconsentida y voluntaria que frena, paraliza y construye un miedo a estar juntos. Entonces cuánto este tema del disciplinamiento, en esta pandemia particularmente, con las particularidades de esta pandemia, digamos, con las particularidades que estamos hablando este, de un virus, nos coloca en situación de miedo, y de alguna forma, eh, este tema de la obediencia, ¿no? Habría que ver por qué habría que ver qué, tal, qué tanto la, el famoso acatamiento al distanciamiento físico, digamos, ¿no?, o al confinamiento, ha habido en Uruguay, eso ha, ha sido parte del, de las construcciones discursivas también, ¿no? Pero, pero bueno, este, por lo menos hay una construcción de que somos obedientes. Y con esto quiero vincularlo también, a la cuestión, por eso digo, que me parece que este disciplinamiento tiene un anclaje también en, en, la, en las producciones subjetivas, en donde el miedo, sin duda, en este caso juega un papel fundamental, digamos, ¿no? Este, y, y con esto voy al, al, a los planteos de Agustín, en relación a, Agustín ya me he escuchado decir esto, perdón Agustín, pero <risa> este, <risa> eh, vos hablabas del vuelco extensionista con esta pandemia, ¿no? Y yo, pe pensando en este tema también de los discursos, sin embargo, eso no ha sido parte de lo, de lo, de lo más visible, diría yo, ¿no? Eh, y con el diario del lunes, y por eso retomo este tema como de la, de la incomodidad, con el diario del lunes yo me pregunto qué nos pasó, al menos a, al menos a la mayoría, diría hoy, no sé, de los universitarios que acatamos, digamos, eh, la retirada de los territorios. Acatamos la retirada de los territorios, obedecimos la retirada de los territorios. A mí me parece que la obediencia, digamos, en realidad, ¿qué le pasó, o cuáles fueron los procesos en la universidad también que nos llevaron a, este, esta, a cumplir, digamos, o a esta... A esta a tomar estas medidas que de alguna manera nos alejaron de los territorios. Eh, Agustín me decía el otro día que, bueno, que en algunos lugares se mantuvo la presencialidad y demás, ¿no? No sé, yo no, no, no, no, no tengo todavía esa visión, no sé qué, qué grado tiene eso, pero claramente nos alejó de los territorios. Claro, esto uno lo dice con el diario del lunes, y después de haber vivido, como yo viví en el marco de un equipo con algunos compañeros que están acá, situaciones de profunda angustia, de profunda paralización, digamos, por la que pasamos, por no saber qué hacer, digamos, ¿no? Por no saber cómo operar en esta coyuntura desde la extensión crítica, que como bien dice Agustín, nos, nos, nos este, si tiene algo... Algo central es el vínculo con la gente. Pero entonces, yo no aceptaría esta cuestión como, eh, no, no, aceptaría, no aceptaría fácilmente, o cómodamente, no fácilmente, no aceptaría cómodamente la, la respuesta de que, bueno, de que de alguna manera tuvimos que adecuarnos y encontrar otras formas de desarrollar eh, la relación con la población y la extensión universitaria. Yo, por lo menos lo, lo pondría en cuestión. Por lo menos, digamos, este, quiero hacernos la pregunta de por qué no lo pudimos hacer. No por una cuestión de, de, de autocastigo, no por una cuestión de autocastigo, sino para poder pensarnos también como universitarios en esta situación y para poder pensar cómo, cómo esta pandemia también operó en nosotros en esta, en esta en esta, en, en particularmente en relación a la extensión universitaria. Y entonces, y con esto, con esto finalizo, eh, yo, eh, eh, Agustín, vos volvés a colocar el tema este como de, de, de la productividad cognitiva, de, la, de la, cuál es la productividad cognitiva de la crisis, y a mí me parece que si hay una productividad cognitiva tiene que ver con las, con las profundas contradicciones, digamos, en las que está, en las que particularmente esta crisis nos coloca. Me parece que quizás el, el tema de este, los planteos que vos haces, Agustín, en cuanto a no quedarnos atrapados en la cuestión de qué es extensión o no es extensión, me parece que es una, me parece que es una invitación a salir del binarismo. Me parece que es una invitación a salir de un pensamiento binario y polarizado en el que hemos estado instalados, digamos, ¿no? Y creo que en esta coyuntura son múltiples los binarismos, digamos, en los que hemos estado colocados, ¿no? virtualidad, presencialidad, distancia, no no, no distancia, este, las ollas populares y toda la movida colectiva es, eh, ocupa los vacíos que deja el Estado, digamos, y el gobierno, porque por algo no la cerró, digamos, no, ahí no, ahí no se preocupó tanto por la prevención, o son este, acciones colectivas que muestran las formas de organización y autonomía este, de la población, o sea, estamos llenos de, con, llenos de situaciones en esta pandemia, llenos de situaciones en donde es una cosa y la otra al mismo tiempo, digamos, ¿no? Es una cosa y la otra al mismo tiempo, y lo que me parece que tenemos que hacer es hacer producir eso, ni intentar hacer síntesis, mucho menos colocarnos en uno de los polos, sino hacer producir la contradicción digamos, para, para poder este, generar algo distinto. Última cosa, ahora sí, Martín, que todavía no me pagaste. Este, eh, a mí me parece también que, que, que, que tenemos que poder mirar, así como la extensión crítica lo ha hecho siempre, lo ha hecho con el tema este de los movimientos sociales y la educación popular, tenemos que poder mirar. Cómo, cómo es que fue posible una acción colectiva o múltiples acciones colectivas en esta coyuntura, digamos, ¿no? Este, ¿Qué es lo que la hizo posible? A pesar de eh, la, la, la orden, digamos, del, del confinamiento. ¿Qué es lo que la hizo posible? Producciones colectivas que son muy distintas hoy a los movimientos sociales tradicionales. También me parece que tenemos que poder ver estas formas de producción colectiva, de, de, de, de, de, de producción colectiva, digamos, de procesos colectivos, que son bien distintos en sus formatos a los movimientos sociales tradicionales, que son de los cuales la extensión crítica ha sabido valerse y aprender mucho, digamos, ¿no? Me parece que también tenemos que mirar hacia ahí, y creo que en esta situación tenemos que aprender mucho de eso, en el medio, retomando lo que decía Pablo también, de una educación terciaria, también amenazada, obviamente, de privatización, pero que ya viene también en un camino de, eh, de producción atada, digamos, a los estándares neoliberales este, de rendimiento, productividad, bla, bla, todo esto que ya, que ya sabemos, ¿no? El capitalismo cognitivo, que se llama de alguna manera. Me parece que también habría que pensar este, el tema neoliberal por ahí, por ahí, pensarnos también en esto de... Bueno, por ahí, digo, Bien. si disculpas por el desorden. <risa> este No, estuvo la verdad muy bueno, Lisa. Incluso no te interrumpí porque venía, venía siguiéndote también. No es que no haya seguido a Pablo y a Agustín, ojo, este, sino que no, me había, había enganchado y... Y, el y te olvidaste del reloj, te olvidaste el reloj. El reloj. Bueno, la idea ahora, nos quedan unos 45 minutos para intercambiar, instalar alguna pregunta, discordancia, reflexión, este, así que bueno, se abren los micrófonos. Puedo decir algo, Martín, ya que... Sí, claramente, claramente. Para... No, eh, para seguir... Eh, con Alicia estuvimos hace un, una semana en un, en un conversatorio similar, entonces venimos... Bien <ríe> picada la cosa. A, a tomar unos mates, Ali, simultáneos y paralelos, y seguir conversando. <ríe> no, pero... Eh, bueno, Alicia tiró un mon montón de cosas... Eh, Bien, bien potentes y, y, como ella decía, incómodas, ¿no? Que me parece bien interesante esa palabra que usó. Eh, pero bueno, sobre dos cosas, dos comentarios muy breves. Eh, sobre la pregunta de por qué no pudimos, por qué acatamos, decía Elisa, y, y, no, y no pudimos mantener una proximidad en los territorios, ¿no? Eh, yo creo que la... que, que que se mantuvo, por lo menos está, el, el, yo hablo de lo que conozco del pin ¿no? que es donde trabajo, y también en el, por el reglamento que hicimos en el grupo de, que se formó, que fue en la órbita del, de la CCAM, no el grupo 3 se le llama, de, de acciones en el medio durante la pandemia, ¿no? y ahí con un reglamento vimos que, que se estaban haciendo, que se habían hecho un montón de cosas. Y ahí, ¿por qué no, por qué no se visualizaron tanto...? Eso es otra pregunta, ¿no? Que, ta, que, que la dejo ahí colocada, pero es diferente, para no, para no esquivar el. el, el para, para recoger el guante, digamos, que, que, que pro, de, de la interpelación de Alicia matizaría con respecto a ese, a ese alejamiento, creo que se mantuvieron. Durante mucho tiempo fue, el vínculo fue a distancia. Y ahí creo que también había algo de, de, de, de, de, de cumplir con, con medidas de de, en, allí donde sea posible, de, de prevención, digamos, ¿no? De asumirla con, con convicción, digamos, ese, esa, esa indicación, esa medida, mantener el vínculo de distancia, pero también porque los propios sujetos con los que trabajamos se habían retraído, al menos parte de ellos, ¿no? Organizaciones, ni que hablar de, de, de los centros educativos, los docentes, una cantidad de... de y, y allí donde se, se generaron los espacios de autogestión como la soya, estuvimos, y, y lo interesante es que estuvimos, y esto me hizo acordar el 2002 también, de forma donde los límites entre lo gremial y e lo institucional se, se iban mezclando, ¿no? En la soya, por ejemplo, en el PIM, en la soya, hubo un apoyo de ADUR, de eh, la soya de la zona del PIM, donde, por ejemplo, la gente de Bellas Artes, a, a, a la donación que se daba gremial, incluían materiales para dibujar y pintar, para los niños, para que pudieran expresar su vivencia de la, de la cuarentena, y eso lo vamos a retomar después, eh, institucionalmente, ¿no? Entonces, como que se generaron ese tipo de cosas. Y después también porque se retrajeron los estudiantes, y ahí creo que también una cosa que nos permitió ver es hasta qué punto la extensión hoy en la universidad, siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a contratarlo hoy de nuevo, se realiza con los estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, con respecto a lo de, a lo de las contradicciones, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí, una de las, de tantas cosas que... Que, que, que se han escrito ¿no? y que hemos leído durante, durante este tiempo, me gustó mucho el análisis que hizo Sandino Núñez en un momento opinando sobre la polémica entre Sisek entre, eh, entre y Han, ¿no? que decía, eh, decía Sandino la propia idea de ir el mundo hacia alguna parte, es decir, ¿será utópico o distópico el, el, el, la resolución de todo esto? ¿no? O sea, la propia idea de que el mundo va hacia alguna parte es la que está en crisis, decía Sandino, y eso es lo que hay que sostenerlo. Y claro, no es, no es sencillo sostener una incertidumbre de esa radicalidad, ¿no? Y creo que ese es el momento en que estamos, que, de las contradicciones que, que decía Alicia, y que en particular como docentes esto es todo un desafío poder sostener eh, esa, esa eh, ese registro ¿no? de trabajo con los estudiantes. Hay una intervención acá, en el chat, de Carla, porque, bueno, se disculpa porque no le funciona, si prende la cámara no le funciona el audio y demás, entonces coloca por acá en el chat, eh, es de Facultad de Psicología, y es un comentario, a ver, cuando se define como, como hincha de la, de la extensión y de los EFI, ¿no? este, y coloca, dice, entiendo que si las autoridades no lo permitían, más allá de estar de acuerdo o no con las decisiones de las autoridades, eso es otro tema, la universidad debe, nos debemos, eh, somos parte, etcétera de la sociedad. ¿Cómo es posible que frente a esta situación nos encerráramos? Creo que es un tema que debería discutirse, más allá de cumplir con las currículas. Ver, después, más adelante, agrega, bueno, hay una intervención ahí de Andrea, se generó un gran control social, que creo que bueno, un poco eh, se comentaba recién, y después aclaró de vuelta a Carla, eh, que la cuestión creo que más allá de cumplir con las materias y currículas, estudiantes y docentes, son temas en todas las materias, son temas que en todas las materias deberían discutirse estos temas. Acuerdo con Agustín que, que desde los gremios hubo un acercamiento. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, claro. Este, sí, a mí, a mí me ha pasado cuando he, cuando he planteado estas cosas también, que yo creo que eso es parte de la contradicción, y a mí me parece que hay algo también que es como lo difícil que es la crítica en esta situación, ¿no? <ríe> Sobre todo cuando, cuando las formas de gestión de esta pandemia tienen ejemplos de eh, los confinamientos obligatorios, y tienen ejemplos de... Los, el, el arengar a la población a que salga a la calle prácticamente, ¿no? Haciendo una, una ¿no? Pensando en Brasil, por ejemplo, pensando, pensando en el presidente de Brasil, pensando en el presidente de Estados Unidos, ¿no? En donde lo que hay claramente es una, es una desprotección de la población, ¿no? Este, ¿no? No hay, no hay este, eh, no hay una crítica al confinamiento, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el tema como de, por lo menos... Creo que por eso, otra vez, el tema del que nos coloca en la incomodidad. Porque a mí me parece que el tema acá, como el cuestionamiento de la obediencia, en este caso, digamos, el cuestionamiento de, de, ese control, de ese control que se constituye en control social, que se desliza fácilmente a esta cuestión de disciplinamiento que decía Pablo, el tema es cómo no obtura la autonomía, cómo no obtura los procesos los procesos de autonomía, los procesos de autodeterminación, la, la capacidad que tenemos como, como personas, y ni que hablar si, si lo pensamos en clave colectiva, de poder cuidarnos mutuamente, de poder eh, entrar y salir de los protocolos, porque la nueva normalidad también pareciera que tiene que ver con esto de los protocolos, ¿no? Estamos... Eh, tenemos una vida protocolizada, o vamos hacia ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sostenemos espacios de autonomía que nos permitan, insisto en esto, entrar y salir de los protocolos? Este, que nos permitan entonces construir formas de cuidado, construir formas de cuidado colectivo, que no supongan... Este, eh, quedarnos, en la, quedarnos atrapados en la obediencia o en, la, en el descontrol, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es, eso quería, quería como plantear. Y también, y, y esta otra cuestión que a mí por lo menos también me coloca en una contradicción, esto que vos decías, Agustín, cuando se revaloriza el tema de la divulgación científica-cultural, eh, otra, otro significante, me parece muy claro en esta, en esta pandemia, ha sido lo, el de los expertos. Volvimos, volvió la palabra expertos a nuestra vida cotidiana de una forma impresionante. Entonces, ¿cómo, cómo pensar que estas acciones de divulgación, de, este, de información, eh, eh, eh, son necesarias, son demandadas por la población, hay algo que tiene que ver con la democratización del saber, ¿no? Este, eh, y no pensarlas en términos de el, el, la normalización, digamos, de, la, de las disciplinas. O capaz que son las dos cosas, también ahí hay normalización disciplinaria, digamos, ¿no? Cuando, cuando, cuando salieron todos los expertos a decir qué es lo que la gente tiene que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. A mí eso me, me nada, me, me, al mismo tiempo que decían que no sabían que eran, ¿no? Porque era como, es esta cuestión de un saber que se puso, un saber experto que se puso totalmente entre paréntesis en esta pandemia, ¿no? Hola, permiso. Gracias por el espacio y por los pensamientos. Eh, si yo estaba pensando algo respecto a esto que... ¿Cómo estás? Hola Alicia. <risa> sí, mucha, mucha gente linda encontrándose acá. Eh, pensaba en, en esto que decía Alicia, que, que ta, venía pensando cuando se habló de esto de los binarismos y cómo funcionan, dentro nuestro, o sea, como en lo singular, estos binarismos eh, y cómo estar disponibles para movernos como entre, entre estos polos que se pueden generar de, bueno, eh, distanciamiento, no distanciamiento, etc. Y la importancia de, ta, también, de tomar posición, pese a la incertidumbre, pero también como la dificultad de, para tomar posición en, en este no saber, porque está, porque en realidad... Sí, no sé, yo qué sé, yo no sé cómo funciona un virus, me explico, como... Hay, hay realmente un no saber, y ahí por ahí la ciencia aprovecha y, y, ta, y dice verdades y nosotros quedamos ahí como medio bueno. Pero está, pienso esto, como la importancia de tomar posición y a la vez como lo difícil que es y entonces como que creo que al final, no sé, una, una posibilidad para fugar de esa, para que eso no nos paralice puede ser como eso, estar disponibles para oscilar entre estos polos que, que van a estar jugando adentro nuestro estos binarismos, porque por más que intentemos desarmarlos, creo que es como estar en, o sea, el equilibrio es estar en, en desequilibrio, digamos, entre esos polos y, es, o es, y es, o esos binarismos que, que juegan. Y por otro lado también pensaba como en esta nueva normalidad, que no me gusta ni decirlo así, eh, ¿cómo puede haber habido un terreno fértil para que esto se, se instaure o para que esto esté sucediendo? Hoy lo pienso, como no sé, en otros grandes acontecimientos tipo de la historia, eh, y cómo, nada, no surgen de la nada, ¿no? las cosas no suceden de la nada, por ahí había un terreno fértil, para que ciertas cosas estén sucediendo ahora, pienso por ejemplo en la virtualidad, por ejemplo en esto de, que, de estar hablando y estar viéndome, y cómo esto en realidad es algo que, no sé, había un terreno fértil para este mega narcisismo que se puede dar en la virtualidad, o esta especularidad que estamos viviendo de estar todo el tiempo como con la imagen ahí tan presente. Pienso, no sé, por ejemplo en las selfies, tipo, Nada, una práctica mega actual y mega cotidiana. Y ta, y como para mmm, ponerle un poco de esperanza a este pensamiento, pienso como qué acciones nos pueden llevar a, a un terreno fértil para otros acontecimientos que nos lleven a otro lugar, a otra nueva normalidad o, o una nueva anormalidad. Gracias. Buenas, aprovecho también el silencio y el espacio. Buenas tardes. Muchísimas gracias también ahí, Pablo, Agustín y, y Alicia, por estos comentarios y reflexiones, que bueno, que ayudan a disparar más reflexiones y, y otros comentarios. Este, sin sin muchas, muchas certezas, sino más que nada mucha duda y. En, en la intervención, en ese sentido, eh, compartí con, con Alicia esta, eh, este, como esta eh, interpelación, por momentos, o esta sensación de no saber bien qué hacer durante, durante, sobre todo los primeros meses, una suerte de, de, de parálisis, este, de, de, de, de, bueno, de cómo cómo reaccionar. Y, y ta, un, un poco también es verdad que fueron estos espacios que, que ayudaban un poco a, a, a intercambiar y a, y a no perder el relacionamiento, más allá de, de todo lo, lo problemático que, que tienen. Pero bueno, algunas cosas que, que me llamaron la atención en, en estos meses, sin, sin ningún tipo de respuesta, ¿no? simplemente hay cosas que me llamaron la atención y que sale también a partir de algunas de las cosas que fueron mencionando. Me, capaz que en primer lugar, un poco conectando con, con algo de lo que decía Pablo, me da como la sensación también de que estamos como viviendo eh, varias por lo menos dos nuevas normalidades, que son lo que, lo que, va, lo que también este, repercute bastante. Me parece que la nueva normalidad de... De, tener, de la emergencia de lo que intenta de producir, este, en definitiva es eso, es, es como que, que se explicita esa producción de una nueva normalidad, pero al mismo tiempo también me parece que es esta nueva normalidad más de, de, de, esta, de esta nueva eh, impronta neoliberal eh, que, que se manifiesta es como muy clara con la LUC, en lo que parecería ser que también se intenta instalar también una nueva normalidad ahí, y ahí como que vamos discutiendo entre, entre las dos la, las dos cuestiones, se, como que este, se, se acoplan por momentos y, y se superponen y se fortalecen, entonces me parece que eso también hace como más, más fuerte también el, el golpe, en, en algunos sentidos, en relación a algunas prácticas que, que estábamos intentando de, de generar, por lo menos de, de años anteriores. Eh, también me, me, ha, me ha llamado mucho la atención, y en esto, que el, la, la, la capacidad de, de, del sistema, de, de eh, su capacidad este, totalizante y globalizadora, es decir, esta, esta capacidad de, de generar como categorías eh, en términos universales con, con mucha facilidad de propagación. Me imagino, nueva normalidad no es, un, no es algo que, surge de este país, sino que es una expresión que se mantiene en otros países a nivel mundial, lo mismo con la idea de distanciamiento social, también es como otra cuestión, eh, el quedate en casa, también fueron como, como expresiones que, que circularon a nivel mundial este, y que varios países fueron asumiendo eh, con, con, con mucha facilidad y naturalidad, lo cual no, no deja de llamarme la atención esta, esta facilidad de, de de, como, como una, una cuestión hay una población mundial de repente se, se, se, se daba, ¿no? Y que, que, que no dan cuenta más que, que nuevamente lo, algunos riesgos y peligros cuando, cuando la política este, se, se limita a, a, al gobierno de organismos, que me parece que en definitiva también es como una cuestión eh, fuerte que, que ha sido, o sea, bueno... Eh, hay, que, hay que cuidar el organismo, y es sobre eso, no, no importa nada más que eso. Eh, y ahí me parece que alguna de estas, de estas preguntas y estas, estos planteos de Alicia respecto a, a cómo, cómo producir lo, los cuidados, cómo nos cuidamos, me parece que, que es una cuestión clave, o sea, no, no ha estado más en, en, sobre la mesa que la cuestión de la vida, y una vida orgánica. Eh, y, y no hay, parecería ser que que bueno que todo lo otro... Este, era como, como parte de, de eh, era un ser peligroso, o sea, aquel que no vaya con los protocolos del cuidado de la vida orgánica, este, se convertía en el, alor, en el anormal, se convertía en también en, este eh, capaz que hasta en un inmoral a veces, ¿no? O sea, más allá de que comparto esta cuestión de Alicia que, que traía esto de ir y venir con los protocolos, ¿no? Este, aparte, eh, asumo que, que hice la... El, el quedate en casa me he quedado durante todos estos meses, entonces también es, es con esta cosa de, del diario del lunes y, y, y este intento de, de reflexionar. Y, y lo otro, para terminar, me, me parece que también me ha llamado mucho la atención, bueno, esto, cómo, cómo se ha instalado esta virtualidad como espacio casi que público, de alguna manera, que ya venía, pero que se ha intensificado, y, y capaz que la preocupación de... Este, de, de que somos también los, los que tenemos la posibilidad, la posibilidad de, de transitar este espacio público, de alguna manera. ¿No? Mucha gente que no, no, no funciona en este espacio, eh, mucha gente que no accede a este espacio, que no tiene la estructura de poder estar en este espacio, participar de esta manera, y que ha tenido que resolver de otras formas. entonces y, y creo que esto, ojo, he participado en estos meses con gente de otros países en, en este tipo de, de tertulias como nunca. Eh, incluso intercambiando con algunos docentes, de, no sé, de España, de México, eh, que se metían en, en, la tertul en las tertulias como nunca me había pasado, eh, pero también diciendo, bueno, ¿quiénes somos los que estamos en, en esta virtualidad y participando de estas tertulias vía Zoom? Eh, somos los que podemos hacerlo, somos los que tenemos una estructura para hacerlo, los que también económicamente y culturalmente se, se sostiene. Hay mucha gente que no tiene ni idea, que no maneja, y que el zoom no le ha este, hecho ni, ni mella en, en su vida cotidiana. Entonces, bueno, en fin, planteando un poco también en esto de las mismas preocupaciones de que las desigualdades siguen, igual, siguen este, intensificándose eh, en este contexto, y entonces, nada, nuevamente la... Eh, las incertidumbres a, y la inconformidad a flor de piel por ahí Bueno, a mí me, fui tomando apuntes de muchas cosas, entonces también como que fui, a medida que iban hablando, y iba haciendo el ejercicio de empezar a pensar algo, y después ya tomaban otra cosa, y me llegué, no, no logré en ningún momento, ni aún lo he hecho, eh, cerrar algún pensamiento, ¿no? Pues Alicia, cuando decías que ibas a hacer una presentación desordenada, bueno, un poco capaz que ese desorden que vos te veías ahí los papeles, es el que tengo también en... En mi cabeza este, y, y me parece que sí Que esto de, de estar pensando esta, En esta situación No, no, no, tener, una, no tener ese, ese distanciamiento ¿no? que decís, bueno, Estamos con el diario del lunes Pero todavía estamos en, Bastante atrapados por la situación ¿no? Es como querer leer el libro Bien, bien de cerca ¿no? que tal, Para poder entender y que se clarifiquen las letras Hay que mínimamente alejarlo. Entonces, este, bueno, nada, me parece que, si bien, creo que estamos en, estamos en esa situación, este tipo de encuentros este, nos ayuda tal vez como, por un momento, a poner una pausa y poder alejar este, el libro ¿no? de la vida. Me quedó resonando así muchísimo, que me gustó mucho esa idea de, de hacer producir la contradicción. Es como, o se me parece una, una idea re reinteresante. Este, hasta no sé si, ¿no? Ese producir en la contradicción, no es contradictorio eso, ¿no? O sea, me, me, me genera este, todas esas ideas. Y, y, y me, llega, me llega a pensar en, en la contradicción esta de, de cómo, por un lado... Eh, a partir de esta situación, que no sé, también el, el tiempo nos dirá si es un, si es un trauma, ¿no? si esto es un golpe, este, si es una catástrofe, una catástrofe, no sé, no, no sabría este, definirlo ahora. Eh, bueno, ante esta situación, ¿cómo hubo una, una organización, una autoorganización por parte de colectivos? Eh, bueno, eso por un lado, que, pero que a la vez también eh, termina siendo funcional ¿no? a un gobierno que no se preocupó por eso. ¿no? Es decir, este, también el gobierno dejó a que, creo que, este, le sirvió ¿no? que los colectivos se organizaran, ¿no? que las ollas populares aparecieran, no sé, en Malín Norte nomás, en un momento había, eh, por lo menos en cierto territorio de Norte nueve ollas populares, y así reproducidas por todo Montevideo, este, que atendían esa necesidad inmediata, ¿no? que el gobierno este, se despreocupó, o no, o no atendió. ¿no? Entonces, ¿cómo? ahí hay como un, un doble movimiento, es de decir, bueno, hay una autoorganización, eh, se pudo, este, no sé, con, tomar eh, en las manos por parte de los colectivos este, esta situación de crisis particular, pero a la vez el gobierno le, termina siendo funcional a, este, a que eso no, no haya explotado, no sé, eh, a nivel social. ¿no? Si no estaban esas ollas, ¿qué pasaba? Eh, entonces, bueno, nada, me, me, me preguntaba cómo cómo producir en esta, en esta contradicción, o cómo hacer producir a la contradicción en procesos de normalización, y qué sería un proceso desnormalizador en ese sentido. Este, bueno, eso, eso fue una de, una de las cosas que me interesaba colocar. Y después, por otro lado, y esto realmente no... Está, es muy así muy muy oscuro, muy gris, lo, el, el, el pensamiento, es esta idea que creo que Ligón se ha colocado un poco, ¿no? esta idea de, bueno, está claramente con esta pandemia quedó, la globalización quedó como bien marcada, ¿no? esta idea de, eh, es algo que afectó al mundo entero, eh, que bueno, y todos esos significantes que aparecieron, ¿no? el quédate en casa, eh, esto es una lucha que se sale entre todos, eh, la, nueva, la idea de nueva normalidad este, entonces pensaba en esto de los desafíos ante algo que es global ¿no? de pensar esa, este, también esa globalidad en, en la resistencia ¿no? Este, no, como una internacional ¿no? este, la necesidad de una internacional también ante esta normalización global, bueno, una, una resistencia también global. Eh, ah, por ahí. Eh, bueno, qué rico, ¿no? La verdad que súper interesante y se, se disparan un montón de líneas para para pensar, está buena la, la tertulia. Eh, lo, lo bueno de este formato es que además uno ve los nombres de cada uno, está, algunos ya los conocemos, pero por ejemplo, yo puedo saber que la que habló hace un rato fue Lina, porque ahí dice Lina Fernández, y quería rescatar un, una idea que planteó Lina, me pareció bien interesante, decía, bueno, ¿cuál es el terreno fértil? ¿no? ¿Cómo se genera un terreno fértil para que avancen ciertas cuestiones? Y, y eso me parece que lo que coloca un poco arriba de la mesa es eh, decir, bueno, eh, precisamos mirar estos procesos este, a, a medianos plazos. ¿no? Y, y en ese sentido, en el, en el sentido del terreno fértil, digamos, para que hoy una lógica conservadora, neoconservadora, como le queramos llamar, articulada con una neoliberal, eh, hayan ganado tanto terreno, eh, efectivamente no es un tema de la pandemia esto. La pandemia es casi una anécdota que viene, yo creo que ahí, te acuerdo que decía Gonzalo, a reforzar como ciertos procesos, pero ahora la fertilización del terreno que yo creo que va en la línea también de lo que decía Alicia, de cómo se van construyendo o entran estas cuestiones en una subjetividad. ¿no? Fertilizar el terreno es ir generando las condiciones, interpelando a los sujetos de ciertos lugares, de ciertas producciones discursivas, que van generando condiciones para que se instale cierto sentido común, cierta forma de entender las cosas. Y eso hay que mirarlo este, en un mediano plazo para atrás. Y, y además, si uno quiere mirar para adelante, creo que necesariamente hay que entender cómo estas lógicas, que yo jugando un poco con esta idea de normalidad, de, de, de Foucault, decía, bueno, la era progresista avanzó en esto de las normalidades diferenciales, eh, ¿en qué medida ese avance? en esa agenda de derechos, participación social y demás, realmente se sostuvo en un terreno que estaba fertilizado. O en qué medida era, de algún modo, algunos procesos encapsulados quizás en ciertos sectores sociales, sobre todo medios, capas medias, que como siempre tienen la impresión que representan a todo el mundo, ¿sí?, y que de algún modo, este, subterráneamente, el, el terreno que se estaba eh, fertilizando era justamente el de poner todo eso en, en discusión. ¿no? Y cómo hay marcas ¿no? que se van como colocando, ¿no? que van este, generando esto y producen efectos de la construcción de subjetividad. ¿No? Entonces, eso me parece que es un punto importante, porque si uno quiere mirar para adelante, en esto de construir otra cosa, o que no sea una normalidad, sino que sea, como decía por ahí Gladys, una realidad, o una alternativa, o lo que sea. Acá voy a citar también a Adriana Puyros, por quien con Agustín compartimos un gran gusto por leer esos textos. Eh, y... Pensar para adelante y tratar de saltar, ella dice, los barrotes carcelarios de lo inmediato, supone poder mirar para atrás y entender los procesos que nos llevaron a cierto lugar. ¿Sí? Y esos procesos se hunden profundamente en esa era progresista. Y se hunden profundamente en las contradicciones establecidas, digamos, en, en esto. Entonces ahí, eh, a mí me parece que pensar estas cuestiones... Necesita del mirar para atrás y entender los procesos. Y, y una segunda cuestión que quería decir, eh, estamos hablando de los desafíos de la extensión y por eh, ampliando la cuestión de los desafíos a la universidad. Eh, no, no creo que sea disparatado decir que básicamente la Universidad de la República se va a constituir en los próximos años en algo así como la última frontera de lo público. ¿Sí? Y, y creo que esto también hay que pensarlo hacia adentro de la universidad. ¿No? Ahí me parece que había una discusión interesante sobre las autoridades de la universidad generaron ciertos lineamientos. ¿Quiénes son las autoridades de la universidad? Nosotros tenemos un cogobierno. Somos todos las autoridades de la universidad. ¿Hasta qué punto efectivamente nos creemos esto? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a construir una universidad que reivindique esto más allá de los formalismos? ¿no? Y que efectivamente asuma ese desafío de este, ser una frontera de defensa de lo público. Esto para mí es sustancial y va a ser sustancial en los próximos años. Y va a ser sustancial en los próximos años porque también la lógica, esto lo dijo Alicia muy claramente, las lógicas de la privatización y de la mercantilización están dentro de la universidad también. y Están dentro de la universidad cuando uno opta entre hacer un paper más o participar de un espacio de formación integral, por ejemplo. Y quizás, bueno, estos debates también hay que este, movilizarlos. Que no quede esto encapsulado en la extensión como el espacio universitario que tiene que ver con... Toda la universidad tiene que ver con esto. Y, y la última cuestión, eh, que creo que traía Gonzalo, también lo del espacio público, ¿no? ¿Cómo esto, lo que estamos haciendo, se constituye en el espacio público? Ahora, es, es un espacio público porque hay una licencia detrás de esto que pagó la Universidad de la República, una empresa multinacional, que es la que provee la plataforma sobre la cual estamos conectados. ¿No? Esto es también la privatización del espacio público. ¿No? Digo, también para poner estas y, y decía muy bien Gonzalo, y un montón de gente no accede. Lógicamente, claro que no accede. Porque le, queda, le va quedando cada vez menos de público a ese espacio. no Pero bueno, está bien, cuestiones que tenemos como que, que masticar y, y bueno, pensar sobre todo para pa, pa adelante, ¿no? nos están quedando los últimos minutos este uno queda queda quedamos movilizados no queda así como diciendo pa qué onda qué Mira hacer dale Alicia sí una cosita ahí como tomando alguna de las cosas que se plantearon qué hacer no ni idea no qué hacer ni idea me parece que, este, pero nada me me, me pareció el, el tema este como de qué se opone a la globalización, ¿no? Esta globalización intensificada con este tema de que, de, de, de, de que, se, que se decía, ¿no? Este, en, en, otra, en otros momentos se oponía a la cuestión de lo local, ¿no? Hoy yo creo que hay que pensar en clave de singularidad, y me parece, cuando digo singularidad me, me refiero también como a una mirada en lo micro, digamos, y cómo lo micro también produce cosas, no solamente lo macro, la globalización, lo micro produce cosas, ¿no? Y en ese campo, en, ese, en este sentido, en este campo que, que vos decías, Martín, que bueno, como el, el, la, la, toda la movida colectiva de las ollas y eso, hasta dónde no son funcionales, a, yo creo que en parte sí, digamos, este, pero también podemos decir, no se, han produci no, no se produjeron contagios en las ollas, no pasó ninguna catástrofe, quiere decir que hubo capacidad y potencia de cuidado. Y ese campo, además, me parece, de acción colectiva que se ha generado en este tiempo, es sumamente heterogéneo, sumamente heterogéneo. Entonces me parece que hay que poder ver la, la, la heterogeneidad, la diversidad, para, para poder también como despejar algunas cuestiones en esta cuestión de si es funcional o no. Me parece que pasa de todo ahí, entonces cómo como poderlo plantear. Y en esto que, que, que también me parece que en forma provocadora coloca Pablo, yo creo que, bueno, que esto de la universidad, este, bueno, en el borde de lo, de lo público, no hay en la frontera, este, y el tema del cogobierno bueno, a mí me parece que, claro, cuando hablamos de la extensión universitaria, ¿no? que hablamos de los colectivos, y los procesos colectivos, y la participación, bueno, me parece que sí, yo que sé, que nos hace nos hace falta mirarnos, este, mirarnos a nosotros cómo, cómo producimos colectivamente, digamos, ¿no? En, un, en una institución que, como bien decís, es cogobernada, pero a pesar de eso, una se refiere a, a las autoridades y se refiere a los lineamientos y a, la, y a lo que baja, de alguna manera, ¿no? Este, entonces, bueno, me parece que ahí tenemos tremendo desafío, yo creo que tenemos tremendo desafío. Sobre todo porque ese cogobierno está lleno de contradicciones también, ¿no? Como todo proceso colectivo y participativo, ¿no? Está lleno de, de contradicciones, digamos, ¿no? Bueno, ya hoy iba a comentar que ya estábamos acercándonos al horario de cierre. Nos quedan unos cinco minutitos este, por si alguien más quería colocar algo. Bueno, por lo visto, por lo visto no. no este, eh, me queda, o sea, realmente a todas, a todos, especialmente a Pablo, Agustín, Alicia, este, agradecerles por, por, por el tiempo, por compartir ideas, pensamientos que ayudan, este, creo que son necesarios este, para estos momentos. ¿no? Eh, eh, así que... Nada, creo que no, no es por querer poner un optimismo inocente, pero bueno, eh, la sociedad eh, hemos salido de, de instancias peores, ¿no? La historia reciente, ¿no? En esto de mirar para atrás da cuenta de que eh, se ha logrado salir de otras situaciones, y bueno, este, creo que, que nada, que no voy a decir que juntos podemos porque estaría repitiendo <ríe> ese eslogan, pero que nada, que, que creo que no, no, no paralizarnos ante, ante la coyuntura y esta, y esta situación que parecería ser que desconcierta, y nada, de vuelta, agradecerles a todas, capaz que podemos prender los micrófonos para despedirnos, hacer un poco de ruido...